¡Muy buenas! El otro día subí un short hablando sobre neumáticos de Gravel. Mirad lo que estoy montando, vaya pedazo de cabra. Y como no, me ha tenido que poner un hater que fíjate que esto del Gravel que es un invento, pues dedicado a él y a todos los haters del Gravel. Os explico brevemente. Este fin de semana subimos a la Muela Epic, la segunda edición de una carrerica aquí al lado de Zaragoza. El año pasado... Eh, la hice con bicicleta gravel y las ruedas estas gordas de 27,5 x 47 Me lo pasé teta, <ríe> bajé por unas sendas, unos escalones, me lo pasé guay Hice el recorrido de la de montaña, pero con la gravel Este año le voy a meter ya la rueda de gravel 700 x 40 para disputar la carrera gravel que van a ser sobre unos 50 kilómetros Bueno, pues al final con 50 45 kilómetros 712 de desnivel Esta ha sido la ruta media de la, de la muela Epic que se celebrará el día 4 de septiembre Pues bien, me gustan mucho estas bicicletas porque son muy versátiles En ocasiones que se me ha roto la de carretera o no la he tenido o alguna cosa o la tenía en casa se puede poner también neumático completamente liso de carretera una rueda de carretera y se convierte en una bicicleta prácticamente de carretera y hablando de reconvertir os enseño la bicicleta de mi amigo antonio es una bianchi que originariamente era de montaña con horquilla de suspensión y demás y llevaba el grupo xx1 al final se ha comprado una de doble suspensión. el mountain bike cada día lo hacen más salvajes y ahora la doble suspensión para montaña funciona muy bien. Así que tenía colgado este cuadro. ¿Qué es la reconversión que hemos hecho? Le hemos puesto la famosa horquilla de una Niner. Esta horquilla ha dado vueltas por un montón de bicicletas. La llevé yo en ciclocross hace dos años. Se la dejé a Jorge Jurado para hacer la subida a las planas, el reto solidario del Everesting en las planas. La, eh, también ha corrido la antigua carrera de subida a las planas que se hacía aquí en Zaragoza Esta horquilla ha ido pasando de bicicleta en bicicleta Bueno, en fin, a lo que íbamos A sus ruedas de 29 le hemos puesto unos neumáticos de 700 x 40 Marca Michelin, muy finicos para rodar por terreno muy bueno Manillar de gravel, esto de que sea así abierto tiene su historia Lo primero, hay más sitio en el medio para poner bolsas de manillar Lo segundo, es una posición dentro de lo que cabe más cómoda porque Parece que vas un poco más alto, un poco más cómodo Y sobre todo, lo, lo importante es que en bicicletas de gravel, ciclocross y demás Con las manetas estas de carretera, cuando pillas baches Las manos tienden a irse hacia afuera Sin embargo, con estas manetas, pues en esta posición, inclinadas hacia adentro aunque pilles baches, la mano no se te va hacia afuera. Sujetas mucho mejor el manillar. Y luego le, le he colocado 12 velocidades con el SRAM RIVAL. El 12 velocidades se está convirtiendo en el estándar, tanto de bicicleta de carretera como de bicicleta de montaña. Hay mucha más variedad de desarrollos que lo que había antes. Y además, el piñón pequeño, al ser un 10 y arriba, poder meter hasta un 45, tienes mucho margen para utilizar solamente un plato en gravel. Aquí la modificación rara que le he hecho en una biela monoplato XX1, le he puesto una araña de una vila antigua de RAM de doble plato y le he puesto, le he hecho la prueba para ponerle un monoplato de la marca Bepars de 36 dientes de 104. Así más o menos tendrá para correr a toda velocidad y este gacho con lo que sube, suficiente y de sobra atrás con el 45. Pues como veis, las bicicletas de gravel se pueden montar como os dé la gana. Ya la puedes reconvertir, utilizar de carretera, de montaña. Lo importante, el paseo de neumáticos, que te va a permitir meterte por terrenos más complicados o más fáciles. Y el tema de los desarrollos, hoy por hoy hay toda la variedad que quieras y haciendo algún truquillo se pueden reconvertir. No, no te emociones, no te emociones. Bueno, ¿qué te ha parecido tu bicicleta? Joder, pues... ¿Qué, qué, ¿Qué me cuentas? A ver, La verdad que ha sido improvisado porque pensaba vender el cuadro y ha sido muy buena idea lo de transformarla en gravel y Fernando te lo oscurro un montón porque has hecho aquí varios apaños que eran complicados como, Maravillas Como el tema del plato, el tema de adaptar las pinzas Eran medidas, esta medida digamos que ya no era bus que, que Has hecho unas, unas adaptaciones que... que no, no, no, pero no me hagas la pelota que te voy a cobrar igual pero lo que te quería preguntar, que ¿qué piensas del gravel? ¿Tú qué piensas? ¿Que esto es una moda? ¿Que hay mucho hater ¿eh? del gravel? A ver, yo creo que esto no es una moda pasajera Porque al final es volver a los orígenes Es volver a las bicicletas de... ¿Te acuerdas de John Tomac? Sí, pero yo iría más atrás ¿Ah? Cuando subían en el Tour de Francia a los puertos... ah, la, de, ah de tierra, ya estamos Esto al final es una, una especie de adaptación para hacer carreteras malas con pistas buenas entonces, bueno, yo al principio hace un tiempo siquiera escéptico, todavía no la he probado Hombre, te has dado una vuelta La probaré en el terreno que la tengo que probar Y mira, yo no creía que iba a ser seguido del Gravel Pero estoy muy contento como ha quedado y creo que me, me va a enganchar Y es otra opción más, de, de, diferente al BTT y diferente a la carretera Pero bueno, con el tiempo te lo diré Y ha quedado chulísima, estoy muy contento ¿Qué tal la posición? Un poco larga, ¿no? La tengo que adaptar porque esto era una BTT de aquí a aquí, la posición era de BTT Entonces ahora vengo por lo menos 4 o 5 centímetros más He adelantado el sillín y estoy probando Pero eso tengo que salir con las llaves un día y probar Y te ha subido la potencia Y si no, tiras de estudio de biomecánico, pero bueno, yo creo que no hará falta Bueno, darle al like, suscribir, compartir eh, y eh, no os olvidéis de visitar el espacio BTT Moncayo Sur La cara oculta del Moncayo eh, ¿qué, qué tierras tienen ahí, qué, qué montes ¿Qué... Cuéntales algo de, de Moncayo bueno, eso ya lo hicimos en un vídeo, pero bueno, que os que estáis todos invitados a, a venir a la cara oculta ¿A tu casa? Al centro, vete, cara oculta <risa> Mira, corta. Es que ahí ya... En ruedas de gama alta de montaña es muy, muy recomendable Pero en gravel es prácticamente imprescindible llevar un zurro ya, ya que si pegas un golpe muy mal dado sobre una piedra Tienes muchas posibilidades de romper las llantas buenas Con esto te aseguras... Bueno, te aseguras. Minimizas el riesgo de partir la rueda por la mitad. Y os lo dice un experto en partir ruedas. De salto no ha pasado ninguno. Este... ¡Ahora! ¡Ahí va, meca!